Yo me inicié en la escritura desde muy joven y siempre tuve yo esa opción de poder escribir con otro nombre porque tenía ciertamente alguna especie de, tomo, de temor oculto de que lo que yo escribía no les podía gustar a las personas, pero con el tiempo más bien fui asumiendo este tipo de cosas, entonces es una especie de alter ego, quien realmente escribe es Henry Bax. En la escuela eh, era un muchacho bastante, bastante distraído. Eh, mis profesores siempre me me llamaba la atención para que aterrice, porque siempre estaba yo por los aires. Así descubrió mi infancia, es decir, lleno de, de, de, de viajes, de, de viajes fantásticos, de cosas que no estaban en este mundo. Pero yo ya había leído obras de Agatha Christie, cuando tenía 10, 11 años ya había leído El viejo y el mar, había leído eh, Moby Dick de... De, de esta colección Ariel que era bastante ilustrada, cuando cayó en mis manos Robinson Crusoe, también fue una cosa maravillosa empezaba a escribir, escribir mucha narrativa, poesía eh, pero cuando ya yo empiezo a hacer un, o, a, o a darme cosas como escritor más bien las editoriales toman el filón de, de, la, de, la, de la obra policial eh, para mí es novedoso esto de, de, de escribir obra negra o, o la obra policial porque eh, yo siempre la escribí más bien como una especie de, de necesidad que yo tenía para contar ciertas cosas que se me pasaban por la cabeza. Pero honestamente lo mío siempre ha sido más bien la narrativa. De pronto la policial puede ser el, la obra que me identifica porque sí he escrito 10 obras eh, policiales. El pergamino perdido de las obras policiales que yo he escrito me parece que es la mejor lograda, porque asimismo me demoré bastante tiempo en la investigación. Muchas veces mis obras me preguntan qué tiempo me demoro en escribir. No es tan complicado escribir una historia desde mi punto de vista si tú tienes de la idea aquí. Muchas veces me demoro porque tengo que investigar. Aquí ciencia ficción se hace poquísimo. Eh, particularmente a mí, eh, yo tengo una, un, un pequeño relato que se llama Luz Azul. Esa es la obra, es un pequeño cuento. Me parece a mí que es el único que me... Que me justifica como autor. Los demás los he hecho con mucho cariño. Los de terror. Pero esta obra es, es un pequeño cuento eh, policial. Que me, en lo personal me ha dado muchas, muchas satisfacciones. Y este pequeño cuento que se llama también Adán. Parece que si de pronto alguien con el paso del tiempo me quisiera recordar. Solo sería por este señor que escribió a Adán y otros relatos menores. Pero estos dos cuentos son los que eh, han hecho que me dé cuenta que. Estoy en el camino proyecto de la escritura, la literatura o la distopía que yo estoy este ahora mismo escribiendo. Es bien, bien, bien irónica. O sea, yo, yo trato de dar mensajes para que todos hagamos conciencia, topar ciertas fibras para que nos movamos, para que la lectura también nos ayude a, a reconocernos o a ver lo que hacia dónde vamos. La distopía y la ciencia ficción para mí ha sido el mejor pretexto que, eh, para dar eh, no, no solo para expresar mi manera de pensar, sino que también para que hagamos un poco de conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Acá es complicado. Eh, de pronto habrá, no sé, dos o tres obras que se puede recomendar de un autor ecuatoriano versus los autores que vienen fuera del país. La pregunta es, ¿y por qué no tenemos ese, ese mismo incentivo, ese mismo apoyo? Los autores ecuatorianos. Caso contrario, vamos a seguir en este límite, que se hace y no se hace, que por qué no se lee, que por qué los ecuatorianos no confiamos en nuestras potencialidades. Eh, sí falta, falta más apoyo para, para los autores, eh, pienso que aquí falta mucho todavía por, por seguir trabajando con editoriales. Han, han dado pasos pero no son tan tenientes como uno quisiera como autor. Eh, yo tiempo atrás publiqué, eh, bueno, hice una obra que se llama Jesús del Hijo de José María. Presenté acá todas las editoriales y ninguno quiso sacar. La pregunta es hasta día y no sé por qué, no entiendo por qué razón. Entonces uno se ve en la necesidad de publicar fuera del país. Tal es así que el caballo de toalla, toda la saga de caballo de toalla de JJ Benítez se ha publicado. Tiene millones y millones de, de lectores. Es una obra muy, muy polémica, pero ahí está. El lector es inteligente, el lector no, no, no se va a confundir. Si uno lee con criterio y conocimiento no tiene por qué asustarse. Si tú escribes una obra ¿no es cierto? y no encuentras un espacio donde publicarla, lo único que tienes en, de, en definitiva es papel en un cajón empolvándose. Literatura Infanto-Juvenil tiene un espacio, ya tiene un nicho donde tenemos personas que al menos consumen este tipo de, de, de obras. Pero la literatura que va más allá es la complicada. Yo sí me considero también un formador de lectores, porque mis obras de alguna manera también eh, los leen eh, los adolescentes, los jóvenes. Entonces eso para mí de alguna manera también es parte de lo que podemos hacer como autores. Pero ahora bien, sí sería importante que a los, a los niños, porque desde ahí se empieza darles un poco de libertad en el sentido de, de, de presentarles obras que les abran, lógicamente, eh, a nuevos mundos, a nuevas aventuras, a nuevos universos. Y, y vean que el libro es algo maravilloso, es algo que de alguna manera les hace mejores personas. Entonces Desde mi punto de vista, sí considero que todos debemos trabajar en conjunto para que los chicos lean y dejar esta situación de que leemos medio libro al año. Es, es algo que nos sociedad a la vez penoso porque deja mucho que desear de la sociedad.